Manda a tus ángeles, Reina soberana, que cuiden mi cuerpo y defiendan mi alma. Manda a tus ángeles, Reina soberana, que cuiden mi cuerpo y defiendan mi alma. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.